Hola familia, regresamos con otro video para hablar sobre una de las noticias que nos dieron los de Aplan el día de ayer. Es algo que nos, muchos de nosotros hemos estado esperando, donde por fin nos dan la opción de crear nuestro domicilio dentro de Aplan. Como siempre, el documento se los dejo en el barrio en la sala de eventos de Aplan. para que lo lean con, con más calma o ponganle pausa para que puedan leer todo esto. Pero vamos a hablar más que nada sobre qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí dice, en junio pronosticamos la primera mecánica para la gobernanza comunitaria. Hablé de eso en uno de los videos que subí hace unas semanas, donde hablé sobre la presentación que nos dieron en, en Las Vegas. Y una sección era sobre los votos, la gobernanza comunitaria. Tener una dirección y un vecindario abre las puertas para que los jugadores participen en mecánicas que les, permitirá, que les permitan impactar directamente a las personas y los lugares, los lugares que aman. Esto incluye la votación, por supuesto. Además, muy importante, además la cantidad de direcciones residenciales registradas en un vecindario desempeñará un papel importante en los puntajes de calificación del vecindario. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entre más jugadores se registren en ese vecindario, o como le dicen ahí en el juego, el nodo, creo que esto quiere decir que será cuando el vecindario suba de nivel, será de colección. Esto es muy, muy importante. Tal vez tengan otras cosas que van a tomar en cuenta, porque aquí dice, desempeñará un papel importante en los puntajes, entonces habrá otras cosas que tenemos que tener en el vecindario para que nos suban de, de nivel a colección. Tal vez el número de, de propiedades ya construidas, cuántas, cuántos negocios, cuántos meta ventures tengamos. Creo que también de ahí van a, van a sacar un puntaje. Pero importante que entiendan esto, familia. Si quieren que su barrio... De colec suba colección para que nos dé más ingresos mensuales. Importante que se registren. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Uh, reclamar una dirección residencial en Ablan es simple: los jugadores ingresan a su perfil, selecciona el botón para establecer, establecer su dirección particular, elige una propiedad, elegible y listo. Pero aquí están los detalles importantes sobre las direcciones residenciales en Ablan: solo una dirección residencial de Ablan por jugador. Los jugadores deben tener el estado Applander o superior. Los visitantes no van a poder hacer esto. Los jugadores deben estar, deben pasar la verificación de identidad de no Your Customer. El KYC, muy importante porque uno de los jugadores ayer me contactó porque no podía registrarse. Y tampoco sabía yo que, que ya tenían que tener el KYC. Pero acá dice la razón por la cual no lo dejaba. Ya Intentó vender una propiedad por dólares, lo, lo hizo y ya le hicieron el KYC. Muy, muy fácil. En dos minutos solucionó eso. Una dirección particular debe tener una estructura residencial con unidades de vivienda. Tienen que tener una casa, una construcción. Las propiedades con estructuras no residenciales como fábricas no, puedes, no pueden ser domicilios particulares. Las propiedades con meta-ventures, los negocios, no pueden ser una dirección de casa. Entonces, sí, todas las construcciones, las, los edificios que uno a usar para sus uh, negocios no se podrán usar como domicilio. Las direcciones residenciales de Aplan no se pueden intercambiar ni poner a la venta. Ayer vi algo en el Twitter. Uno de los jugadores dijo, pero si en la vida real yo puedo poner mi casa a la venta, mi domicilio, ¿por qué no lo puedo hacer en Aplan? Buen punto de él esto si no, no me gustó los jugadores pueden cambiar su domicilio de Aplan infinitivamente después de cambiar una dirección hay un periodo de espera de 24 horas antes de volver a cambiarla entonces sí podemos cambiar nuestro domicilio pero una vez que lo hagamos nos tenemos que esperar un día entero para poder hacerlo otra vez y lo más importante Después de cambiar una dirección, hay un tiempo de reutilización de 30 días antes de que el jugador pueda votar en su nuevo vecindario. Importante entender esto, familia. Si sabemos que va a llegar un voto, nos van a pedir que votemos para algo. No se cambien de domicilio porque no van a poder votar en lo, en lo absoluto. Esto aquí dice fotos de perfil del vecindario. Esto lo vamos a hacer, vamos a poder cambiar nuestro perfil y vamos a poder bajar eso. Ese, esa foto ese archivo los jugadores pueden cambiar el color de fondo y primer plano del explorador para infinitas configuraciones hay 45 colores de fondo que creo que es donde está aquí el amarillo disponibles actualmente las fotos de perfil se descargan como archivos png de 1024 x 1024 los jugadores pueden descargar una foto de perfil cada vez que cambian su dirección de casa en habla y nos dicen que se pueden descargar las fotos eso es importante porque vamos a hacer un concurso en un rato. Y también ya dieron las microcasas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos propiedades muy, muy pequeñas. Especialmente los nuevos jugadores con propiedades FSA que son muy pequeñas. Y eso lo habíamos dicho muchas veces. ¿Cómo van a poder construir esos jugadores unas casas en esas propiedades donde los tan no caben? Esa es la solución de ellos. Aquí están los detalles sobre las microcasas, los microhouses que le llaman. Unidades de vivienda 1. Como quien dice, no van a poder rentar esta casa a más de una persona. El tamaño es de 5 upes cuadrados, las dimensiones. Van a necesitar 0.05 Sparks para comenzar la construcción. Pueden tener un máximo de 24 Sparks y se necesitan 500 horas. Ayer vi mensaje de Mossy Check y dijo que si le hacen el máximo del staking, se, su casa se termina en 24 horas. Dijo ¿24 horas? Creo que fue lo que dijo. En un día o menos. Pero en fin, vamos a ver, familia, cómo se hace esto. A ver, nos vamos aquí al perfil. No sé por qué no me salía esto, familia, pero ya ya me salió esta sección. Aquí está, aquí es donde vamos a decidir dónde está nuestro domicilio. Vamos a seleccionar aquí. Ah, miren, aquí están todas mis casas. No tengo nada, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, ¿dónde voy a hacer mi domicilio? Como tenemos el nodo del barrio en Winerca, ¿verdad? Vamos a poner los bordes. Aquí voy a hacer mi domicilio. Vamos a ver. Vamos a poner en los settings que quiero ver todos los objetos de tercera dimensión. Vamos a ver, vamos a ver. Acercarme. Creo que voy a escoger esta. Ajá. Voy a escoger esa dirección. 20-28 regresamos acá 20, ah miren ya me salió seleccionamos en Winerca confirmamos ok, ah miren miren nos sale después esto familia, miren esto aquí vamos a editar ah no, aquí no si queremos cambiar la dirección ok, aquí lo podemos borrar a ver nos venimos aquí al perfil ¿Cómo es esto? A ver. A lo mejor tengo que refrescar la pantalla. O sea, porque está en el blockchain. Se tiene que esperar. Vamos a ver. Ah, no le cambié la pantalla. Qué tonto. Vamos a ver otra vez. Aquí le cambié. Ah, miren, aquí está el tiempo. 23 23 horas. 58 minutos hasta que pueda yo cambiar mi dirección. Si trato de cambiarlo, me dice que lo siento, que me tengo que esperar 24 horas. Pero si sí, lo que no entiendes es cómo cambiarlo. Pero en lo que esperamos esto, familia. Ahorita veo, vamos bien, como siempre todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Algo que quiero explicarles es del evento este. Porque se supone, miren, que me tiene que ser el barrio de Winerca. Ah, ya, ya, ya, ya, ya. Ok, ok, miren, aquí está. Ah, ya me salió, ya me salió, ya me salió. Ok, fe se tienen que esperar, no sé, unos tres minutos. Esto era. Aquí, donde dice, bajan el perfil de tu explorador. Dejen ¿dónde está? ¿Cuál tiene yo? Este. Aquí vamos a bajar el perfil. Oh, muy bien, muy bien. Miren, aquí están Los Ángeles. Aquí me dice que estoy en Winnerka. Pero no que eran cincuenta y tantas. Ah, ya, miren. Esto no lo tenían antes. O si sí lo tenían, y nunca me di cuenta. Ok. Mm, no soy bueno para escoger colores, familia. Soy muy tonto para esto. Pero creo... ¿Qué color? El, no el color del nodo es... Ah, es moradito. Ah, pues sí, qué tonto soy. Miren esto, familia. Cada quien tiene el derecho de, de hacer su perfil como quiere, ¿verdad? O sea... Pero como los colores del nodo de las casas son como moradas violetas voy a escoger uno de estos colores, sí, sí, sí, vamos a hacer eso, ah, vamos aquí, no, este no es como, de qué colorcito es, que estos colores son muy extraños, este, ah, este, sí, sí, sí, o este. No, no, no. Este, este, este. Este. Si sí, confirmamos. Porque más o menos es el color del, del nodo. Muy bien. Ya venimos acá para bajar la captura. Y no pueden ver, pero me da, me da la opción de bajarlo. A mi computadora. Ya lo bajé. Y a ver, dejen, veo. Dejen, hago algo. Perfecto, familia, ya, ya encontré cómo Ya puede aquí ponerlo. Pero miren, para que se sea un poquito más, más grande. Así pueden ponerlo en, pueden bajar la foto, la captura. Aquí está mi termómetro. si sí, mi explorador no es nada, no es nada único. No tiene ninguna historia interesante, pero en fin, así es. ¿Cómo se puede bajar la captura, familia? Ya está todo listo. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Ah, ¿Dónde está el documento? Oh, qué tonto, aquí estoy en el documento. Pero eso es lo que podemos hacer. ¿okay? Se tarda un poquito en que nos salga esto para bajar el perfil, la foto del perfil. Bajar la foto. Muy bien, ya nos vamos de acá. Ahora vamos a hablar sobre este evento donde van a regalar 10.000 UPEX a 50 jugadores okay. ¿Qué es lo que tienen que hacer hacer lo que acabamos de hacer escoger su barrio recuerden que tienen que tener una construcción después tienen que ponerlo en el Twitter o en el Instagram van a poder entrar a dos diferentes sorteos uno en el Twitter, uno en el Instagram. Voy a tener que crear una cuenta de Instagram porque no tengo. Pero lo que tienen que hacer es seguir a Appland en Twitter y tuitear esa foto de perfil que acabamos de hacer. Muy importante porque he visto que muchos jugadores no han hecho esto. Pongan el hashtag de MyApplandHome. Lo que voy a hacer es que a poner el de Winnerka. para que puedan uh, entrar al sorteo. Limit solamente una entrada por jugador. Y después el del Instagram. Tienen hasta la próxima semana, el 18 de agosto, para poder entrar al sorteo. Y también algo. Creo que un, un tipo de, de ropa, una tacita de café, algo así. Van a regalar algo, pero personalizado. Uh, interesante. Algo personalizado. No o se mejor una camiseta con su, la foto de su explorador. No sé, pero también 10.000 10, upex, Ajá. 10,000 UPEX. Van a regalar a 50 jugadores. ¿Dónde fue lo que vi? Y también... Aquí ya tenemos el... La tabla... De... Los vecindarios más... Con más casas registradas o jugadores registrados. Como podemos ver, Winnerka no está en los primeros 10. Pero... A ver si podemos... Somos muchísimos en el barrio. A ver si podemos... Por lo menos llegar a los a los 20 necesitamos llegar a los 20 familia para poder llegar a los primeros 5 es mi reto para ustedes pero como siempre cada quien tiene su su barrio favorito su ciudad favorita pero los que estamos construyendo en muñeca los estamos en el nodo si mal no recuerdo creo que tenemos como 33 35 no ya hay más como 40 50 jugadores ahora espero cuando vean esto se animen a entrar al nodo pero más que nada recuerden que parte de construir de hacer un nodo una comunidad es también de que al barrio los suban de nivel de colección imagínense Tener en nuestro, aquí en el, donde están las colecciones y nos vengamos a Los Ángeles y nos salga aquí Winnerka de colección estándar. Y poder presumir que nosotros hemos estado, que somos parte del nodo, ¿verdad? Ah, vamos a ver qué más y voy a hablar así ah, lo que tienen que hacer miren aquí como ya tienen aquí estos jugadores pero miren no pusieron el hashtag como les habían dicho verdad lo que vamos a hacer vamos a poner esto voy a subir mi captura aquí está vamos a leer las instrucciones una vez más familia y más o menos eso es lo que voy a poner familia es todo lo que tenemos que hacer eso también lo tienen que hacer en el Instagram recuerden para que puedan participar en el sorteo y se ganen los supex. y esa mercancía no sé, creo que van a regalar ropa o algo así para unos ganadores Entonces es que los esperamos en el nodo de Winnerka por eso quieren unirse aún estamos aceptando a, a jugadores que quieran entrar a los trenes de, del nodo entre todos nos estamos ayudando tenemos un tren básico un tren intermedio un tren avanzado como pueden ver vamos a ver aquí donde, donde siempre me pierdo en Winnerka como pueden ver, y Messi acaba de anunciar que tiene uno abierto aquí está un tren interme intermedio si quieren entrarle venganse aquí al, al anuncios llenen el formulario para que vean las instrucciones de, de messi por favor bueno familia eso es todo espero que este video les ayude un poquito a entender qué es esto sobre los los barrios muchísima suerte a ver si en estos días hago un video explicando más sobre por qué es importante tomar parte de, de un barrio y puede ser en cualquier parte del, del juego cualquier ciudad porque es importante que empiecen a entender esto y cómo nos va a afectar en el futuro muy muy importante que entiendan eso familia recuerden que si no se enteran no participan en cosas como estas cuando lleguen esos cambios será muy tarde para cambiar su estrategia muy muy importante bueno familia Muchísimas gracias. Que tengan bonito día. Es hora de ir a trabajar. Así es que recuerden de dejar un like si les gustó el video. Sé que está un poquito largo. Nos vemos en el barrio si quieren, uh, ten, si tienen preguntas sobre esto, lo del, de seleccionar un, un barrio y cómo es eso de la votación. Y no recuerden de hacerle el hashtag de, como dicen las instrucciones para poder participar, para que se puedan ganar algo, ¿ok familia? Ahora sí, muchísima suerte familia, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.